Buenas a todos, ¿cómo están? ¿Cómo la ha, han pasado? ¿Cómo les ha ido bien? Espero que muy bien. Chicos, el video de hoy es especial. ¿Por qué? Porque si es que tenemos un unboxing de oro, de puro oro, así es. Bueno, bueno, no digo más, no digo más. Espero que les guste mucho el video. Recuerden seguirme en Instagram, Facebook, Twitter. Vayan a Drography, un canal muy genial de animaciones. Y sin más, empecemos el video. Bien, aquí lo tengo. Es una bolsita. Así es. Eso es lo que es, es, una bolsita. Voy a quitarle el plastiquito de esta bolsa y cuando lo haga, pues ya vemos con más detalle todo, ¿no? Bueno, y aquí lo tenemos, es este sobrecito de aquí. Tú dirás, oye, pero ¿por qué lo tapas? Pues porque están mis datos, ¿no? Y pues como que eso no lo podemos dejar ver. A no ser que... No, mentiras es broma, no lo voy a dejar ver. <risa> pues nada, es un papelito, es un sobrecito como podemos ver. Es un sobre normal, no hay ninguna otra cosa. Solamente voy a rasgarlo aquí porque es lo único que, que importa, la verdad. Y, bueno, yo creo que ya vieron más de lo que debían. Así que voy a sacarlo con cautela. Voto esto. Y tenemos esto, que sí es una Pokébola. yo sé. Pero es que dentro hay algo hermoso. Hermoso, o sea, vamos a abrirla. Uno, dos, tres. Uy, uy, uy, uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un hermoso, sensual, delicioso y excitante Bakugan. Y no es cualquier Bakugan. Es un Storm Skyris. Bronze Attack, Ventus, claramente, con 630 poder G, vale, que es, es, es normalmente el poder que tienen esos Bronze Attack. A ver este papelito, vete, vete, vete, vete. Sabemos que los Bronze Attack, por si no sabes que es un Bronze Attack, es una versión especial de un Bakugan en específico. Si no estoy mal, son unos cuantos. Sé que hay un Neodragonoid eh, Bronze Attack, vale, pero ¿qué habilidad tienen estos Bakuganes? Pues la verdad, ninguna. Se juega igual que un Bakugan normal. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen un poder un poco más elevado que sus... Eh, compañeros, ¿no? Voy a mostrar aquí La versión De, pues, este Bakugan Pero normal Este es un Storm Sky Res Ventus, ¿no? Mira el Bastion que yo tengo Tiene 400 Poder G ¿Vemos? Ahí dice 40 Dice que Y, y otro cero Y bueno Tiene 400 Poder G Es muy lindo Pero como, claro Este tiene 400 Pues este tiene 600, ¿no? 630 Normalmente A ver, estos se vendían Con una carta especial Que decía que los Bronze Attack Recibían un bono extra, ¿no? Y creo que era el bono extra Portal o algo así Tampoco era un bono Impresionante, la verdad. Pero, pues que a ver, que son versiones más que todo de colección, ¿no? versión yo creo que está muy bien. Cuidado, vamos a ver cómo se abre. No es el primero que tengo. Y para los que son viejos en el canal... A ver, dejemos este aquí. Para los que son viejos en el canal, contemporáneos, sabrán que yo ya tengo otro Bronze Attack, que también es un Storm Scarers. Entonces, ¿por qué tengo este? ¿Por qué compré este? Vale, es muy sencillo. La razón es muy simple y es porque... Este no es para mí. Entonces, bueno, últimamente está volviendo muy común que no que compre cosas que no son para mí, ¿no? Pero vale, aquí está Storm Skyrest. Vamos a ver cómo se abre. Porque, a ver, que yo necesito ver eso sí. O sea, lo necesito. Uno, dos, tres. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. hermoso. Storm Skyrest, ya sabemos que son muy lindos. Lo que les digo, son muy lindos. Se ven muy bien en las colecciones. Igual, a pesar de que me gustan los Bronze Attack, no compraría todos. A ver, solo hay como dos o tres que me llaman la atención. El resto son como... Meh. Hombre, lo que les digo... Digamos que en cuanto a versiones especiales de Bakuganes... Yo soy mucho más de tener eh, traslúcidos que Bronze Attack, la verdad. Pero, a ver, que siempre sean muy, muy bien. Entonces, pues bueno, este, este es Bronze Attack ya. Listo. Y eso es lo único que venía en esa bolsita. Es un unboxing pequeño, de oro, chiquito, pero... Que a ver, no miras que no tenía nada interesante, ¿no? Storm es muy lindo. Y bueno, chicos, este ha sido el video. ¿Qué les ha parecido? Es un unboxing. Yo sé, pequeño, pequeño. Este video apenas dura como 4 minutos. Pero no importa. Es solamente como para mostrar este unboxing, mostrar el Bakugan. Y, y ya no, eso es como todo lo que hay que hacer. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y ya saben, nos vemos en otro videíto. Adiós.